Matamoros, Tamaulipas despertó esta mañana con bloqueos, balaceras y quema de llantas en distintos puntos del municipio que interrumpieron la movilidad y alertó a la ciudadanía. De acuerdo con los primeros reportes, las principales vías de acceso fueron bloqueadas con autobuses, camiones y pipas, que al parecer fueron unidades robadas, según denunciaron sus propios conductores a las autoridades. Los bloqueos provocaron la suspensión del servicio de transporte público, por lo que autoridades educativas dejaron a decisión de las familias y tutores llevar a las y los más pequeños a las escuelas en sus distintos niveles. Además de los bloqueos, la ciudadanía reportó que también hubo varias series de balazos desde antes de las 7 horas, tal como expusieron a través de videos en las redes sociales. Ayer, la Sedena informó que el 28 de abril del presente año fue detenido Hugo Armando Salinas Cortinas, alias La Cabra, jefe de Plaza de los Metros, ligado al cártel del Golfo, en los municipios de Miguel Alemán, Camargo y Comales, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas. La detención del líder criminal se registró dos días antes de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas activara el Código Rojo en el estado, tras reportar varios bloqueos en carreteras de Matamoros y Reynosa. La Sedena indicó que la detención de la cabra se realizó en flagrancia, ya que al momento de su captura llevaba 600 pastillas de droga sintética, además de dos armas de fuego, dos cargadores y 37 cartuchos. Dicha detención habría ocasionado desde entonces bloqueos en Matamoros, según las autoridades locales. El domingo 30 de abril de 2023 se registraron cuatro bloqueos en Matamoros y uno en el acceso a Reynosa.